hola mis amigos yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso y esto es anatomía educando para el futuro como dice el título vamos a hablar el día de hoy de técnicas eficaces que tú debes realizar para ser brillante y exitoso en la carrera de medicina saca una hoja y un lápiz anota todas estas técnicas ponla en práctica y me vas a dejar en los comentarios qué tal te han resultado también pueden compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos que de seguro puede servirle de ayuda. Vamos a comenzar con la técnica número uno. En cuanto a la técnica número uno, usted lo primero que debe de realizar inmediatamente ingresa a la carrera de medicina es identificar el método de aprendizaje que usted va a utilizar, que sea de manera eficaz para usted, que les resulte. ¿Qué significa esto? Cuando usted estudiaba en el liceo, quizás el método que usted utilizaba allá no le pueda dar resultado en la carrera de medicina. Usted tiene entonces que utilizar nuevos métodos y verificar cuál le puede ser más beneficioso. Deberás de aprender a estudiar de manera activa, ya que quizás en otras ocasiones has estudiado, pero de manera pasiva. ¿Qué significa esto? En la carrera de medicina tú tienes que mantenerte constantemente leyendo, si a ti no te gusta leer, estás en la carrera equivocada porque en esta carrera tú tienes que leer muchos libros, muchos textos y eso es lo principal. Tienes que buscar un hábito de estudio para esa metodología de aprendizaje. Tú pudieras también hacerte una pregunta reflexionando, ¿qué sería lo más importante que debo de aprenderme en esta asignatura? ¿Cómo debo de organizarme para aprenderme lo más importante y los puntos claves de esta materia esas serían algunas cuestionantes que usted debería realizarse. De realizar también el aprendizaje pasivo leyendo nueva vez los temas que ya anteriormente usted había leído para ir fijando esos conocimientos y que no se lo olvide es decir, que luego de que usted se mantenga leyendo un ejemplo, usted se leyó el día de hoy transporte a través de la membrana y luego, dos semanas después usted se lo vuelve a releer Así usted va fijando el conocimiento. Y luego cuando llegue ese día del examen, usted no va a tener que estar amaneciendo. También si existen grabaciones, por ejemplo, si usted toma una clase de anatomía y el profesor explica de manera rápida algunos conceptos básicos importantes, usted lo que hace es que lo graba. Y en esas grabaciones, usted la puede escuchar en su casa o la puede escuchar en la misma universidad y hacer resúmenes con esas grabaciones y... Primero, la parte del texto como le mencioné y la parte de las grabaciones, usted va a ir comparando algunas ideas y luego usted hace su propio resumen del de libro y de la grabación. Con respecto a la técnica número 2, tiene que desarrollar formas eficaces de estudiar. ¿Qué significa esto? Además de conocer tus propios métodos de estudios, también tendrás que estudiar de forma más inteligente y eficaz. Emplear las lecciones, los libros de textos y los apuntes de las diferentes maneras, hasta que tú encuentres cuál sea la más eficaz. Presta mucha atención en los diagramas, en los esquemas que tienen los libros de texto, porque te pueden explicar de una manera más resumida todo lo que hay en cinco páginas, seis páginas. Por ejemplo, para explicarte la cascada de coagulación, te la ponen en una página, explicándote paso por paso qué ocurre en la cascada de coagulación, eso te lo puede poner en cinco páginas. Entonces, en una sola página te explica todo lo que está ocurriendo en esa cascada de coagulación. Eso es un ejemplo que te estoy poniendo. Por ejemplo, también para aprenderte el sistema de renina angiotensina quizás en cinco páginas tú te lo leas teóricamente, pero eso se explica muy fácil en una imagen. Usted agarra y hace su esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo también el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico en la parte de bioquímica. Y en la parte de anatomía usted puede realizar esquemas de maneras de resúmenes. Por ejemplo, para aprenderse los músculos del antebrazo, usted realiza un esquema donde divide los músculos del antebrazo en tres regiones musculares, una región anterior, región lateral, región posterior. Y cada una de las regiones usted lo divide en planos musculares, un plano muscular superficial, medio, profundo y así sucesivamente. Luego de eso, usted va a la inervación. Este plano está inervado por tal nervio, este plano está inervado por tal nervio y así sucesivamente. Después a la irrigación. Estos músculos del plano TAR se encuentran irrigados por TAR, arteria. Ya a la hora que llegue el examen, usted nada más tiene que leerse esos resúmenes y no tiene que estar trasnochándose como otros compañeros que se trasnochan. Trata de hacer un resumen antes de llegar a la clase y leerte el tema siempre antes de ir a la clase. No vaya sin el tema leído, porque eso se ve de muy mal gusto. Usted llegar a la clase en blanco y el profesor explicando un tema, y usted en el aire. Solamente fue a ocupar el espacio ese día y no participó, pero si te falta un punto y usted nunca participó, tenga pendiente de que ese punto no se lo pueden dar si usted no participaba y hablaba mucho con los compañeros en el aula. Eso téngalo siempre pendiente. No estudie toda la noche, trata de organizarte en el día completo y en la semana para que no te pongas a estudiar toda la noche, porque porque en algunas ocasiones quizás no tenga tiempo para estudiar en el día. Pero trata de organizarte siempre. Por lo menos dos horas diarios que tú le dediques a cada una de las asignaturas. Dependiendo de las asignaturas que tú estés más flojo. Es Un ejemplo, tú sabes un poquito más de fisiología y te gusta menos la anatomía. Aquí tú le vas a dedicar un poquito más de tiempo a la anatomía dependiendo que vaya equilibrado siempre porque a la hora del examen por estar dedicándote más tiempo a una materia en la otra te puede ir muy mal eso trata de equilibrarlo trata de mantenerte organizado porque va a llegar el momento de que algunos profesores te van a pedir tareas para realizar esas tareas quizás sean acumulativas el profesor del lunes te dejó una tarea de anatomía también el lunes te dejaron una tarea de bioquímica otra tarea que te dejan el martes de fisiología y el miércoles te dejaron una tarea de histología y otra tarea de bioética por ejemplo usted tiene que considerar todo eso y organizarse en la semana ver cuáles son los días que usted va a realizar esas tareas y no dejarla acumular para el fin de semana porque si usted deja para el fin de semana todo cuando viene a ver le, también le ponen un examen para el próximo lunes usted tiene que entregar la tarea y ahí mismo tenía que tomar un examen entonces usted va a considerar que el examen es más importante que la tarea pero usted va a perder los puntos de la tarea y en el examen quizás usted no le vaya tan bien porque tenía que también entregar otra tarea de otros profesores los profesores no van a tener en cuenta eso de que usted lleva más asignaturas por ejemplo, usted cogió 30 créditos y esos 30 créditos equivalen a aproximadamente 10 materias o u 11 materias. Si tienen teoría y laboratorio, ya usted sabe que los laboratorios le van a exigir mucho y en medicina es un poco complicado esto. En la parte práctica y en la parte teoría. ¿Por qué? Porque si usted quema en algunas universidades, si usted reprueba el laboratorio, en la teoría ya usted va a estar fuera la teoría depende de que usted pase el laboratorio y puede ocurrir también en otros casos de que usted reprobó la teoría pero el laboratorio usted lo pasó, es bueno en práctica pero en teoría se embromó, trate de dedicarle el tiempo equitativo a ambas asignaturas porque el laboratorio y la teoría quizás sean asignaturas diferentes y se la den profesores distintos y eso tiene que tomarlo en cuenta también en medicina esto es sumamente complicado. En la técnica número 3, trata de probar las tutorías. Las tutorías son muy buenas siempre y cuando existan en la universidad donde tú estás estudiando. Si eres un estudiante, por ejemplo, que eres bueno en anatomía y tienes un compañero que es bueno en fisiología y el compañero no entiende mucho la anatomía y tú la entiendes bien, la domina muy bien, ustedes se pueden reunir y hacen un trueque. Tú le explicas la anatomía a él y él te explica la fisiología. Eso yo lo utilizaba en la universidad con algunos compañeros. Cuando yo no entendía un tema, un ejemplo de farmacología, y yo dominaba bien la anatomía patológica, nos reuníamos y yo le explicaba anatomía patológica a ese compañero y ese compañero me explicaba farmacología. Hacíamos un trueque. Traten siempre de reunirse con los estudiantes de su misma carrera y que estén al mismo nivel. Esto le puede ayudar mucho en cuanto al estudio. En cuanto a las tutorías que mencioné, como te dije anteriormente, puede ayudar a las personas que imparten las tutorías, como también te puede ayudar a sacar algunas dudas que tenías que no fueron aclaradas en el aula o que no se tocó ese tema de manera profunda esto siempre tiene que tenerlo pendiente las tutorías puede aprovecharla al máximo para que te vaya muy bien en tu examen porque la mayoría de estudiantes actualmente lo que están estudiando es para exámenes no para aprender eso tiene que tomarlo muy en cuenta. a muchos estudiantes le pregunto cuál es tu objetivo en esta asignatura bueno mi objetivo es pasar esta materia y llegar al próximo cuatrimestre para poder graduarme a los tantos años. Ahí entonces yo me doy cuenta de que ese estudiante no tenía un objetivo bien claro, de que era aprender, primero es aprender siempre y cuando, sobre todo, luego pasar a la asignatura. Inclusive hay algunos estudiantes que aprenden, pero no saben examinar y pueden reprobar la asignatura. Eso lo hablaremos un poquito más adelante con otros videos. Estudiantes que son excelentes en la clase, pero a la hora de examinarse, no saben. En la técnica número 4, asiste a todas las clases. No deje de ir a tu clase. Eso es muy importante. Un ejemplo, tú no fuiste al laboratorio el lunes, que te tocaba el laboratorio, lunes y viernes. Oh, me voy a quedar dormido el día de hoy. No voy a ir, no me siento muy bien. El laboratorio era a las 7 de la mañana. Usted decidió quedarse dormido. Y ese día dieron el esqueleto del miembro superior, por ejemplo. El profesor dijo que después de ese tema, van a dar un mini examen el viernes próximo. Ese viernes próximo, usted llegó a la clase, al mini examen que tenía, que ya habían informado en la clase, y usted no se sabe ninguno de esos huesos. Usted fácilmente se puede quemar, porque usted no va a saberse todo lo que se dio en ese, en ese día. Y eso es muy importante, que usted asista siempre a todas las clases. Si se toma mucho en cuenta la asistencia y usted empieza a faltar a las clases, eso lo puede perjudicar en sus calificaciones finales tengan eso pendiente en la técnica número 5 trata de elaborar un horario para todas tus tareas académicas ese horario para tus tareas académicas eso es sumamente importante por ejemplo si tú estudias en la universidad desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en algunas universidades tienen una tanda así más o menos en otras universidades por la dificultad que tiene los profesores va a tener diferentes espacios libres como por ejemplo espacio de dos horas tres horas ese tiempo trata de aprovecharlo organiza un horario si yo tengo un ejemplo una clase a las 7 de la mañana de 7 a 10 de la mañana y luego de ahí mi próxima clase a las 2 de la tarde yo trato de organizar ese horario para hacer tareas de otras materias o inclusive leerme el tema que toca para la siguiente asignatura eso traten de siempre tenerlo pendiente no hacer su tarea de que a las 3 de la mañana 2 de la mañana no, recuerden que ustedes tienen que dormir descansar por lo menos de 6 a 7 horas para que su cerebro genere de manera adecuada no va a ser muy beneficiosa para usted usted es lo que va a mantenerse con sueño en el aula, inclusive tengo algunos estudiantes que solamente van a dormir a mi aula y eso se ve muy feo, tengo que mandarlo siempre, doctor se vaya al baño y le va a hacer la cara y tomo la otra medida de que lo paro y lo pongo frente a los otros estudiantes, frente a la pizarra, para ahí la clase entera, para que no se duerma. Eso se ve muy feo. Usted dormirse en un aula, trate siempre de descansar la cantidad de horas necesarias que se exige, porque también si usted se pone a ir acumulando sueño y sueño y sueño, esas horas perdidas del sueño no se recuperan. Por más que usted duerma, siempre va a estar cansado también no todo es estudiar usted también tiene que recrearse tenemos acá que usted debe realizar un horario para sus actividades personales usted tiene que realizar algunas actividades personales como ir al cine acompañar a la novia a algún lugar compartir en familia no todo eso es estudio señores Usted debe de organizar su horario personal ya sea para los fines de semana si usted tiene alguna actividad con los amigos puede salir con ellos pero siempre traten de organizarlo de una manera adecuada. No venga a decir que usted, por ejemplo, planificó una salida para el cine un domingo, teniendo un examen el lunes a las 7 de la mañana, como mencionamos, que usted tenía una clase a las 7 de la mañana. Entonces, fue para el cine el domingo a las 8 de la noche y regresó a las 11 y media, 12 de la noche. Luego de estar compartiendo con sus amigos, se dio unos tragos, y regresó medio encendido no es cierto que usted se va a poner a estudiar a las 12 de la noche trate siempre de organizar su horario si usted tiene un ejemplo un examen al día siguiente y usted tiene una salida justamente el día antes trate de en el día estudiar lo más que se pueda y en la noche ya si usted tiene su salida usted puede salir controlarse moderadamente y luego a estudiar no amanecer como le dije anteriormente y debe de tratar de dormir de 6 a 7 horas ya la técnica número 7 para culminar y dejarlo hasta acá el vídeo que no quiero hacerlo muy extenso en la técnica número 7 trata de identificar tus debilidades y tus fortalezas recuerda de que si tú eres bueno en una asignatura no te enfoques solamente en estudiar esa asignatura tiene más asignaturas. Por ejemplo, si tomaste 10 materias en ese cuatrimestre, recuerda que las otras 9 también son importantes. Y trata de equilibrar tu horario siempre. Y no dedicarte solamente a una asignatura. Debe de mantenerte activo leyendo constantemente. Si usted se mantiene constante siempre realizando algo, al final usted va a ver los resultados que van a ser positivos. Así que ya usted sabe. Trata de mantener entusiasmo y una buena actitud. Con todas las asignaturas que usted esté tomando, siempre hay una que le sale más favorita que otras. Y hasta aquí, señor les dejo este video de algunas técnicas que ustedes deben de tener en cuenta para ser exitoso en la carrera de medicina. Si les gustó este video, por favor, déjenme sus comentarios, denle like y compártanlo con sus compañeros, colegas y amigos. También nos pueden seguir a través de las redes sociales. Tenemos Tix de Anatomía en Instagram, Tix de Anatomía en Facebook. Y suscríbanse a este canal y no olviden activar la campanita. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.